Hola, ¿qué tal amigos? Luis Font con el siguiente tema, el tercer principio de cómo asociar efectivamente dice que asociar es un proceso, no es un evento, no es un acontecimiento, mucho menos una circunstancia y es la razón por la cual a muchas personas se les hace difícil asociar simplemente con un plan de compensación y un producto. Eso es vender y asociar distribuidores y vender son dos cosas totalmente diferentes. Vender un producto es mercadeo directo y es el intercambio de productos y servicios por dinero. Y nosotros estamos en la industria de redes de mercadeo. Nuestro negocio no es vender, nuestro negocio es de interrelaciones personales. Se trata más de escuchar, escucha. Se trata más de escuchar, después enseñar, asesorar y aconsejar. Mira, el mundo está dirigido por las emociones. Las decisiones son basadas en a emociones y no lógica, porque si fuera por lógica, todo el mundo estuviera edificando ya una red de mercadeo. Te ilustro un ejemplo, nadie necesita un Ferrari, no hay necesidad por un Mercedes-Benz, sin embargo se venden miles de estos automóviles, simplemente por lo que la gente piensa de que cómo se van a sentir siendo dueños de uno de estos automóviles. Por lo tanto, la decisión para ingresar a redes de mercadeo va a ser basada en la emoción predominante llamada la confianza, y la confianza de tu prospecto te la ganas tú, nada más haciendo lo que es mejor para él. Por lo tanto, este principio te obliga a tomar pasos. Y el primero de ellos es que vas a buscar personas que estén buscándote a ti, que quieran edificar un negocio. Dos, vas a tener que escuchar, identificar cuáles son sus deseos, sus necesidades y sus problemas. Y tres vas a utilizar tus conocimientos, tus habilidades y las herramientas llamadas tus compañías y tus productos, tu plan de compensación, para hacerle una propuesta a él y enseñarle cómo los vas a ayudar tú a conseguir el éxito. Mira, todos los días yo me consigo personas, y es increíble, de que venden su compañía y su plan de compensación como si fuera un par de zapatos, y eso no funciona. Si vas a vender tu compañía, como un plan de zapatos, es mejor que vendas zapatos porque te va a ir mejor. Muy bien. Bueno, espero que te haya gustado este post. Seguimos en contacto. Inscríbete en mi blog. Y si tienes alguna pregunta, por favor, mándame un email. Hasta entonces, que estés bien.